DP Coproducciones de, de Conciencia 2020 Que lo que vas a hacer para que esto no se acabe Los hijos de tus hijos ya están pasando hambre Nada que temer cuando el amor está presente Si no, nos vas a entender, no te Camino diferente, vente lo pasaremos en... Hasta que me dan calambre, hambre, no las vamos a dejar entrar, hombre. Mientras esté vivo la tierra, voy a alimentar. Esta pobre, cada día necesito menos cobre. Y a lo que en la roca, brother, porque siempre hacemos conexiones. Carolina Power, de peca, medio mundo se recorre, casi sin moverme de. Yo no, no sé lo que se supone, casi siempre hay más opciones Mira bien las condiciones, que el partido no te roben, no te sofoques Piensa por qué te jode, que necesitas, en ti están las soluciones No manipule a tus peones, el que propones se la come Enfrente a tus temores, olvídate de los relojes Ya no espero que te moje, no te enoje La vida dura pero casi nada te rebo se queda, ahí es cuando apieta, así la vida ya no es bella, cambia de estrategia y déjate la teta, que le das a tu terreta, solo pura metalleta, más rancio que después de un mes una galleta, no me tientas, he madurado en mi respuesta, mi ego ya casi no contesta, bendiciones seguirá siendo la tierra por eso forma parte de ella la belleza está en los ojos del que la sepa pero uno se acostumbra escuchar y menos usar la chaveta que luego se te va y no te enteras agarra bien tu compromiso y haz bien la vela la vida se revela no vayas contra ella os acaba la carrera atento, atenta DP DP de pego conciencia 2020 de peco producciones yo yeah.